Soaya Sáenz de Santa María afirma tener la victoria en el zurrón al vez que lo hace Pablo Casado. Los dos candidatos aseguran que ya tienen la mayoría de los votos de los compromisarios y se dan por ganadores. Joder, qué tropa, un 65% de los compromisarios ha prometido su apoyo a Pablo Casado y otro 60% a Soraya Sáenz de Santa María. Que nadie se alarme porque es muy humano y bastante español eso de taparse el culo jugando a dos paños y en el PP nadie quiere perder comba. El equipo de Soraya convocó este 17 de julio de 2018 a los medios de comunicación en la sede nacional del PP para asegurar que ya tienen, consolidado, el apoyo de más del 60% de los compromisarios que elegirán al presidente nacional de este partido el sábado. Si fuera así, la campaña habría terminado. Pero acto seguido la candidatura de Pablo Casado hizo exactamente lo mismo. Convocó a la prensa para demostrar, con gráficos y una lista detallada de los delegados, que al menos tiene el respaldo del 65% de ellos. A tres días del 19 Congreso del PP, la guerra psicológica hace furor. Ahora se trata de convencer a un cuerpo electoral especialmente, maleable, como lo definen fuentes populares, y que está formado por esos 3.082 compromisarios con derecho a voto, que cada cual es el claro ganador, y por tanto sus intereses, y sus cargos, estarán mejor defendidos si se unen a ellos. Es el conocido como, efecto arrastre. O más en castellano, subirse al carro, del vencedor. Mientras el equipo de Santa María, conocido coloquialmente como, los Sorayos, Intentaba convencer a los periodistas de que tienen el Congreso ganado, en otra sala de Génova, 13 estaban reunidos en secreto los dos contendientes. La exvicepresidenta intentó convencer a su rival de que lo mejor es que se uniera a ella antes de la votación, pero Casado defendió las normas y la doble vuelta del Congreso y le dio un «no» por respuesta. La reunión duró 40 minutos, fue «cordial y discreta», y no supuso ningún avance para la integración a priori, aunque los dos aseguran que, a posteriori, habrá sitio para todos.